¿Qué tal gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el, el capítulo 2 de Fortnite que nos ha dejado bastante sorprendido con la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer o mejorar, craftear incluso armas no grises a verde, de las mecánicas nuevas que hay de revivir o de trolear con el cadáver del de enemigo. Así que os dejo con el, el primer vídeo de este segundo capítulo dentro vídeo. <risa> I arma. Yeah. I'm at the top of the globe I got the torch We about to burn down the thrones We need a change Look at the water we live. Look how the evil is grown All the ¡Parto! Último mío. Último ¡Petenta, están flancos! ¡Picafo, ¡Está picafo! ¡Oye, se muere! ¡Picafo, muerte! ¡Y yo! ¡Me ha caído! ¡Mira, ven! ¡Está muerto! ¡Y yo me... ha mateo, mira este! está muerto Escucha... me, me tío uh, Me ha dejado un joder, un... hermano! ¡Hm, ¡Que me queda sin balas. ¡Hay otro! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Hay ¡Cucha! Dos. ¡Estoy a uno de vida! ¡Me tengo que curar! ¡Cúrate, cúrate! ¡Yo te cubro! ¡Y yo? ¡Qué puntazo! ¡Me he llevado el cadáver! ¡Buah! ¡Dame aquí! ¡Está picando ¿no? todavía! Mátalo! ¿Qué? Es un troll! Es un troll! Illo, Yo, espérate, voy a intentar robarlo En plan, y pico me de? deja, espérate! Cargar, mira, ¿qué te deja, Illo? ¡Qué puta! Ah, <risa> ¡Oh, no <me> muerto ¿Y <risa> qué troll! ¡Qué es Nati! one más. ¿Cuánto? <tose> Tío, en el ordenador más complicado. Tío, ayúdate ahí. Tío, no, polla. Haz, haz, lo he eliminado. Te pego un de la foto. gente ¿Qué? Mira. Van a comer poco, le parto, eh. Le parto, le parto. Me pongo un chupito. Espérate, espérate, parte de ahí y le pego con el bastoca. Aquí abajo. Vale, vale. Aquí. Voy, voy, voy, voy, por el otro cabrón. Voy. Qué De PC de ahí. ¿Qué más da? ¿Cuándo van por el culo? Ellos han querido pelea. Vienen. Notar? Está, aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ponte, ponte, está un, aquí. Chupito, ponte un chupito. Espérate, yo no lo puedo. Que esto es mío, esto lo es editado yo. Está aquí, está aquí, está aquí. Es medio tonto, ha bajado, voy, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Está? Muerto. Sí. Vale, vale. Va. Bajo, bajo, bajo, estoy abajo. Está detrás nuestra, creo. Está aquí. Muerto. muerto. Tápate, tápate. Uff. No sé, sentido ¡Está juguera, eh. ¡Wow! ¿Qué coño? ¿Cómo oh, no era? Nada. ¡Oh! oh que buena! Vayas, de finales, <ríe> yo, yo, yo, yo la tormenta que es... las caras Mira, mira. está ahí. Los veo, los veo, vamos a cortar blancos, blanco, tío, lo he Madre mía no está? Están blancos, están blancos A no, mí no me ha visto, no visto, a mí no me ha visto, a mí no me ha visto del Voy para allá Está blanquísimo Pues me deja recargar eh buena... Eh va... Eh aquí gente! Voy! Estás sin escudo, ¡Está en mierda, mierda. Voy para adentro Voy para adentro, voy para adentro, estoy, estoy, estoy Muerto, buena, buena, buena, buena Joder. Oh, mira, lo cargo Uh, ¡Oh, wow, ¡Qué pirato ¡Ey! bajando por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Mira, ahí. uh, ¡Qué coño, ¡Eso es un pescado Vale, vale, déjalo, está, está contigo voy. Ah, viene para mí ¿Cuántos bazookas va a tener este tío? ¿Te he dicho, Pito? Tengo, tengo Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, es que pueden estar atrás Yo creo que ya no tienen más bazooka, ¿eh? Nosotros Bueno, yo por lo menos tengo un montón de materiales Creo que quedan estos dos Ahí, ahí, ahí. Eh, está bueno, uno, eh. Buena esa, buena esa. El de la derecha o el de la izquierda. El no, de no, la te de quedes, no te quedes mucho tiempo disparando. Uff, casi me da con el franco. Venga, tenemos un segundo. Está abajo, está En verdad podemos rasearle o ve donde cierra. ¿Le raseo por el lado o algo? ¿Cómo le vamos, tío? ¿De frente a todas? Es el que. Agua por el agua? Venga. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Estoy moviendo estoy, estoy poniendo de todo aquí. En plan, voy... Pero oh. no sé si me dejan verde más de cerca. Mira, mira, mira, mira, mira, Oh, tienen hechos de, de 70, están blanco. El de negro el de aquí. El de ahí, el de ahí, está en blanchísimo, tío. Buena. Voy, voy, voy, voy, voy, voy para ¡Oh, hijo de puta! Me han a lanzado bazooka, tío. No, ¿Cómo? no le doy. Lo va a curar, lo va a curar, está aquí abajo, ¿Sí? está aquí abajo. Voy, voy, lo voy, lo va voy. a curar, me voy a poner un a chupito, curar, poner papá, un momento, un momento. Lo va ¿No está curando, lo ¿No está curando. Lo ¿No está curando el capo. Ahí está, ahí está, ahí está, Dale, dale por culo ahí. Espera, espera, espera, espera. Y tiene no de... Lo que cerrar ahí. Está muerto, no, está muerto. Ha salido. Sí, sí. Lo... Está aquí, está aquí, está aquí. Espera un momentito, voy a recargar. ¿Dónde estoy yo? Está por fuera. a rematar. Del tiro, ¿eh? vale, vale. No, no, no, pues... no. ¿Eh? ¡Oh! Puta. ¡Oh! oh ¿Qué, buena, está, ¡Qué buena, coño! Escopetón. Escapetón ¡De los de todo lo <risa> Ah, Por lo menos me voy con una victoria, ¿sabes? Joder, tío, increíble. Es que estaba nervioso, estaba nervioso. <risa> ¡Qué buena! Por lo menos me voy con buena victoria. Vamos <risa> por culo, eh, se va a escapar de nosotros. Se sí, sí, va sí, sí, sí. ya, ya a escapar de nosotros. a escapar ¿eh? a blanco. ¿Qué cojones? Pero hay más gente, aquí, la casa de no. hay más más hay más gente, hay más gente, aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Están blancos, bueno, blanco. Bueno, Está muerto. ¿El otro? ¿Dónde coño está? ¿What? Buena. No, no, son bows, loco. Creo yo que son un ellos. Porque no es posible que esto esté ahí. Estos son bows, ellos. Espérate. A ver, a ver la skin. No, es el. Mira. A ver la skin. oh. Pero esto está aquí adentro. Bueno, es que en verdad no, somos los. No la no, ganan, no la ganan, no la ganan, ¿ha visto? No la ganan, ¿ha visto? Es un bot. No. Es un bot, oh,